Hola, familias conscientes y despiertas de nuevo aquí con otro tema, también muy consciente. Es uno de esos temas que, de los más importantes para nosotros, tanto como es el amor, como es la salud. También lo es el dinero, la riqueza. Bueno, en este caso vamos a hablar de riqueza, pero vamos a ver qué nos explica Mercedes sobre la riqueza, porque hay muchas formas de ver la riqueza. Eh, Normalmente lo asociamos siempre a lo que es el dinero, las cosas materiales, eh, el lujo, pero bienvenida, a Mercedes. Ya la tengo no, no, el, qué tal. del canal. No. Es que estoy ya, aquí con un, una zona que no es la mía y entonces, pues ahí acoplándome, pero bueno, no, lo que importa perfecto, es lo que transmitimos. Totalmente, totalmente. Mm. Y de esto de la riqueza, tú también sabes mucho, eh, porque tu proyecto, tu trabajo. También está enfocado en ello, ¿no? Es marca personal, pero ahí tenemos una riqueza que son nuestros talentos, ¿no? Y es lo que tú trabajas con las personas. Pero yo, uh -huh. hoy hablaremos de la riqueza consciente, que uh -huh. es un término que hasta ahora pues no se ha escuchado mucho y es algo que yo también pienso que en las escuelas, el tema de, de la riqueza, más que la riqueza, la educación financiera, eh, también se debería, pues practicar o, o no sé o enseñar ¿no? porque mmm, cuando tienes cuando ya eres adulta dices bueno y ahora cómo suministro yo mi dinero no que cómo lo tengo que hacer no pues saberlo gestionar también es importante creo yo mm. eh, para ti ¿qué es la, la riqueza consciente cómo la definirías o qué es para ti eh... Bueno, la riqueza consciente tiene que tiene que ver mucho con sí, con la marca, ¿no? Con la con la marca que nosotros llevamos. Eh, la mar, nuestra marca personal, que es realmente la huella que dejamos aquí en este mundo, <ríe> por quienes somos. Entonces, la, la, la, riqueza, la, la riqueza consciente es conocerte, porque la consciencia es conocimiento, es darte cuenta de cómo actúas, es darte cuenta de, de, de cómo piensas, es darte cuenta de, de lo que sale de, de ti, ¿no? Eh, y la riqueza es la parte, la parte valiosa. <risa> todos tenemos luces, todos tenemos sombras. Lo que pasa es que cuando uno eres más consciente de sí mismo... Eh, y sabe cómo actúa y por qué actúa de esa manera, pues es más consciente de que si está actuando desde esa parte suya un poco más, ¿no? Más que chirría, ¿no? Pero aceptándosela y tomando conciencia y, y, y sacándola. Y a, la riqueza consciente es actuar desde ese valor tuyo personal que tú aportas, que, que tú, cuando tú eres consciente... Eh, de, de lo que sale de ti, de, de, de tus palabras, de cómo te expresas, de, cómo, de tus acciones, de por qué actúas de esa manera y no de otra, o sea, de quién eres tú realmente y sentirte bien con ello, ahí es cuando estás actuando de tu riqueza consciente. Digamos que la riqueza es lo de dentro, Exacto. Las, finanzas es lo de, las finanzas es lo de fuera. Me has puesto en bandeja, porque realmente el trabajo siempre es interno. Aunque queramos ver las cosas externas, pero siempre mm -hmm. parte de un trabajo interno. ¿no? Como tú dices, ¿no? Sí. si estamos trabajados internamente, tenemos una riqueza, estamos es. haciendo brillar de alguna manera, ¿no? que nosotros sí. pues, la o sea, tenemos, ¿no? pero que hay personas pues, que no la ven o no la explotan o tampoco la quieren poner Eso. en práctica. Es que todos tenemos una, una o sea, to, o tú te enfocas, igual cuando tú miras a otra persona. Eh, hay una frase que me, me resuena mucho, a ver si me sale ahora qué es, eh, no está en, en cambiar a la persona, sino en cómo ves a esa persona. O sea, tú no puedes cambiar a una persona, pero sí puedes cambiar cómo la ves. Y tú puedes enfocarte en lo en lo, pues, en lo valioso de esa persona en la riqueza de esa persona que todas las personas tenemos esa riqueza o puedes enfocarte en el mmm, bueno pues en que ha hecho algo que no te ha gustado no claro. <risa> sabes o que te ha molestado lo que sea o, sea, o que yo qué sé o sí. tú eliges no entonces igual con uno mismo sí hmm. y en ese caso a lo mejor sería ver que tienes esa pobreza, ¿no? De ver a esa persona con un defecto o mm. es una pobreza, por decirlo de alguna forma, personal, ¿no? Entonces, se tendría claro. que creer. Por eso también estas cosas, estas riquezas, se tendrían que enseñar en la escuela. Pero aparte claro. de, de, es, de, de eso, ¿no? De humanamente, ¿no? Pues potenciar nuestra riqueza interna. También, ¿cómo ves tú que a los niños, pues a partir de de primaria ya yendo hacia secundaria no en la preadolescencia les enseñarán en el tema del dinero en sí no eh, cómo gestionar un dinero darle el valor que tienen no porque hay muchos niños que bueno que como sus papás se los van solucionando todo pues realmente no no tienen esa mentalidad de saber el valor del dinero no tú no crees que se tiene que dar valor a, al dinero Sí, yo creo que la educación financiera y además yo precisamente eh, he entrevistado eh, consultores de finanzas y, y, que, y, y, y que gestionan eh, todo tipo de contabilidad, etcétera, no sé qué, y ayudan a empresas y a pequeñas empresas. ¿sí? Y yo les he entrevistado a dos, a dos personas de, de este perfil. Y, y, y justo es una pregunta que yo les decía, digo, es que yo me encantaría, o sea, me parece que hacéis una labor buena porque ellos son más conscientes, ¿sabes? Tratan de uno ha escrito un libro tal. Y de, eh, Jolín, es que yo considero que claro que la educación financiera tiene que venir como... Pues en el colegio, o sea, eh, eh, claro, porque nosotros vamos aprendiendo desde pequeñitos y, y ya sabemos, igual que los idiomas, igual que todo, pues nosotros estamos abiertos a aprender lo que sea, pero claro, las finanzas es súper importante, el dinero es energía y es una, es una energía con la que vivimos en este mundo, o sea, entonces, eh, ayudar a, y permitirte ver ese dinero como algo que, pues como, una, como que hay activos, como que hay pasivos, como, pues eso, es una forma muy bonita también, ¿no? De enseñarle a un niño cómo se gestiona esa energía. La energía, es, la energía es igual, o sea, tú tienes energía y en el día, si ya por la mañana estás ahí enfadado o con miedo o tal, bueno, se te, a, la, a la hora de levantarte, todo lo que has descansado, la energía te ha bajado un montón, ¿sabes? Es así, entonces, recuperarla la puedes recuperar, pero... Es lo mismo, ¿no? Pues con el dinero. Y a mí me parece fundamental, fundamental, darle la visión al dinero de, de la importancia que tiene. Eh, pero esto, como viendo como que es energía y como que como energía, eh, no, eh, es una energía que siempre se va transformando y no tenerle miedo. Esos uh -huh. miedos de, ay, que se acaba, ay, uh -huh. qué tal. No, no, es energía, la energía no se acaba. <risa> no, se, no se acaba. Entonces... Es esa esa forma de, de eso y de, y de explicarlo de forma sencilla hay personas que lo saben explicar súper bien uh -huh. eh, el, tema, el tema de las finanzas porque, pues porque como que les nace no como es su marca es su marca sí, sí. y para ellos es algo bonito no es algo que, que les nace y lo explican muy bien uh -huh. y, sí sí no porque no siempre es fácil o sea no, no para no. mí el tema de y y, y, es, y lo explica muy bien y a mí me parece que en el colegio pues sí que es importante, yo creo que los padres al final tenemos esa educación y les educamos en el ejemplo yo, y porque al final bueno, estaría muy bien una escuela con esto y fenomenal, pero al final también si en casa puedes ayudar, pues a que se administre uh -huh. y... a saberlo y, ganar también, ¿no? Y a, saberlo, a saberlo ganar en el caso de familias, a lo mejor con creencias un poco de escasez hacia el dinero, pues eh, tratar de trabajarlas y ahora además la información está la, al alcance y, y, la, y, las, y, la, y cómo, cómo transformar tu mente para crear ese tipo de creencias y atraer no esa escasez porque tú lo crees y así es tu vida, porque ya dices no, porque, porque el que nace así, nace tal, pues no, no, no es así y tal. Entonces lo primero la creencia tiene que cambiar aquí, luego acciones, claro, lógicamente no viene. Claro. Pero claro, claro. la creencia es, es cambiar ahí. O sea, o como. Sí, eso. Entonces al final de en el, es así, ¿no? A los niños, pues, pues eso, educarles en. Y sobre todo en que vayan experimentando. Pues uh -huh. nada, que experimenten. Que, no sé hay niños que yo creo no nacen más conservadas con el dinero no yo, eso sí que pasa o sea no a mí me pasa porque mi hijo es super eso y yo no hombre pero mmm, gástalo y sabes o sea sí, pero sí, claro sí. o sea eh, eso y bueno tampoco el, si hay, es así pero más que nada porque experimente igual que a lo mejor hay otros como más venga tal no sé qué uh -huh. o que sirve sí, para invitar sí. el dinero sirve para invitar y para Hacer, eh, o sea, para, para dar placer también a otros. ¿sabes? Para invertir. Cambiar. Claro, o sea, que le saquen eso. Sí, Pero sí. sí, me parece fundamental que, sí. vamos, que a partir de los 12 años, ¿no te parece? Sí. Educación sí, sí. financiera. Me parece, vamos, más importante que, sí. que muchas otras. Sí. otras y fíjate cosas. que también se puede ser muy creativo para, para enseñar a potenciar lo que es la riqueza, porque... Tenemos recursos, por ejemplo, como lo que es el Feng Shui, ¿no? Que el Feng Shui al, al final también se trata de energías, ¿no? De equilibrar las energías en el lugar o donde estés o en el hogar, ¿no? Entonces, claro. fíjate que a veces, en, por ejemplo, en nuestro dormitorio, ¿no? Si está desordenado, tú ya te sientes mal, ¿no? Tú energéticamente, y ya no puedes atraer tampoco nada demasiado positivo, ¿no? En este caso el dinero o la riqueza de cualquier tipo, ¿no? En cambio, eso si empieza te sientes, sí. Un lugar que está ordenado, que te sientes a gusto, eso ya te provoca que tú mismo, ¿no? También, pues, eh, te expandas, ¿no? Y, y, y, y fluya. Y... Está abierto para que entren cosas nuevas, para que claro, tal, porque si todo está boom, no, no hay manera de. No hay manera. Ahí hay un bloqueo muy grande. O lo que son, por ejemplo, las piedras, las gemas, ¿no? Como esto que le pueda llevar, ¿no? Bueno, esto no es que exactamente... Para la riqueza, pero bueno, sí es una riqueza de estar con una misma, pues bien, ¿no? De sentirse bien. Pero que hay muchos recursos, hay muchos recursos. Mm. Y, y bueno, eh, también te quería preguntar, eh, ¿cómo vives tú la riqueza en tu día a día? Eh, Porque yo bueno, sé que... Que, que vives bastante bien, ¿no? Vives en bueno, una zona... Que es muy bonita, mm, y entonces lo... estás habituada a sentirte cómoda en ese sentido. Yo creo, o sea, yo yo todo empieza adentro siempre, la, todo, todo empieza adentro, y para mí lo más, lo más importante para, para sentirse rico, lo básico de la, de la abundancia es el agradecimiento. Entonces, no, eh, eh, eh, básicamente es como, es, es, es una, una mentalidad ¿no? eh, de, de eh, agradecer lo que ya es, lo que ya eres, lo, eso, lo que ya está en tu vida, que no siempre ha estado, ni muchísimo menos. Mm, y, y no enfocar en lo que te falta. ¿Sabes? Es como, ay, sí, pero quiero más, ¿no? O tal, o si ya cuando tenga esto, no sé qué, o ya cuando sea esto, o ya cuando me jubile, ya voy a tener una casa en donde me guste. Y no pues eso sea. es una angustia, ¿sabes? Porque, no sé, o sea, es como si de verdad quieres algo y puedes, pues tal, y vea por ello, y lo que sea. Y, si es, y empezar siempre agradeciendo, agradeciendo, es que es muy sencillo. Mm -hmm. Si la vida te da una sorpresa, que te las da, de cualquier tipo, o sea, y de verdad, ¿eh? de, de decir, ahora resulta que me gustaría o necesitaría o tal persona o, o tanto. Y te pasa, o sea, agradece, agradecerlo. Mm -hmm. Y cuando una persona, yo qué sé, pues vas a un restaurante, y yo valoro muchísimo eh, todo, o sea, las personas que cualquier cosa, o sea, cualquier trabajo que tal, eh, o sea, yo, o, no sé, me pongo muy en el lugar de esa persona, digo, madre mía, aguantar tanta gente y diciéndole cosas y pidiéndole cosas, de verdad es que lo paso mal, o sea, es que es verdad, mal de, entonces yo, la, la gracia multiplicada, si encima tiene una sonrisa, si encima siempre te tal, vamos a ver, entonces eso de verdad que luego te vuelve, es como, no sé, no lo, no lo haces para, uh -huh. pero te vuelve de otra manera. Siempre te vuelven las cosas de otra es manera. Es importante lo, valorar, valorarlo todo, no. Valorar, valorar. Sí, sí. Si eso. Sientas. Y y las gra, y igual y, y a uno mismo, ¿no? Eh, como darte las gracias de, de, de cosas, de lo que has solucionado, de que a esa persona no tenía la mejor cara y tú has sido educada y no tal, y, o has saludado y no ha querido saludar, pues me da igual, si es que yo, yo voy saludando por la vida, ¿sabes? Y que me da igual si otra persona no y ya está. Y además que cada uno ya lleva su, su historia consigo mismo, ¿sabes? Y no... Entonces, yo sí, por eso te quería preguntar no en el sentido de que cuando todo va bien pues sí es fácil no agradecer valorar no sí. estar pues muy receptivo sí. y todo eso pero cuando tienes un contratiempo por ejemplo económico no sí. eso a todos nos ha gustado bastante cómo te lo tomas tú por ejemplo cuál es tu actitud bueno Ver, económico o bueno, por ejemplo, sí, que sí, se no, no, contratiempo una... y los he tenido o perder tu tra o sea, y de un trabajo y eso, y me ha pasado. O sea, no, a ver, lo que pasa es que, claro, me ha pasado más jovencita, mucho más jovencita. Entonces, eh, al final, jo, a toro pasado, ¿no? Eh, Pero en, en realidad, joven... lo de en realidad lo de menos, de verdad, ¿eh? o sea, todo lo pasado, de, que me ha pasado de, de, de perder el trabajo hace mucho tiempo, porque la crisis de no sé qué y tal, sí, eh, sí. no sé sabes, o, o a mi marido también en casa, han habido y, y a todo, de verdad, que dices si lo de menos es el dinero, o sea, lo de menos es el dinero, eh, en realidad no nos agobiamos por eso, nos agobiamos por por por la pérdida o porque alguna situación cambia y, y entonces eh, tienes la oportunidad de mirarte, de darte el valor, sobre todo, por ejemplo, con el, los trabajos, cuando hay cambios, ya sea, bueno, me da igual, despido, lo que sea, es la gran oportunidad de mirarte a ti mismo y decir, bueno, yo ahora por dónde quiero ir y qué valor ha aportado a yo aquí. ¿Y qué, va, ¿Y qué era lo que a mí no, no, no, no, tal? O sea, verlo siempre, ya ver, pasas tu momento, ¿vale? De buh, enredo, pero luego ver como, joder, pues aquí seguimos, ¿no? Pues seguimos. Y, a, y es verdad que es así, y yo reconozco muy jovencita, pues bueno, que agobio, porque tú lo tienes en tu mente como algo malo, como que tú no, como que tú no... Como que tú no vales, ¿sabes? En, entras sí. ahí, entras la ahí. esa porquería que no vale para nada, uh -huh. que entras ahí sí, sí. y luego ves que cuando sales un poquito y empiezas a mirarte y empiezas a valorar y empiezas a ver oportunidad, ahí está la oportunidad y casi siempre es para mejor, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Porque tienes la oportunidad de, de parar y crear, ¿no? Por ejemplo, con un tema como este. Con, como el trabajo, claro, porque en realidad que es que de repente, pum, tú tenías un cálculo de tal y pum ¿sabes? y ya no es así y y bueno, pues es eso básicamente es que no es tanto el dinero es, es que te miras a ti mismo y te das cuenta de cómo reaccionas, de tus miedos y, y, de, y, de, y, de, y de todo eso y de tu tu y de tu, lo que tienes en, en tu, tu mente tus miedos sí, muy bien bueno, pues ya iremos finalizando porque el tiempo se acaba enseguida, pero el mensaje este último, que bueno, más o menos ya lo has hablado un poco, ¿no? De, ¿qué recomendarías a, a las personas que pues enseguida se hunden porque tienen un, un bajón económico o porque no les sale bien algo o porque no consiguen el trabajo que quieren? o ¿Qué, qué les recomendarías, qué les dirías para motivarlos? Pues, a ver, esto, mira, en, eh, toca fondo si quieres, pero apúntatelo, <risa> apúntate qué te pasa por la cabecita cuando estás tocando fondo, no, de verdad, porque es que, porque todas esas historias que nos contamos son las que nos están limitando, toca, es que casi es mejor tocar fondo y, y, y, ay, y entramos, qué mal, y lo que me pasa a mí, y no sé qué, y tal, vale, pero ojo, observa, Apúntate qué es lo que tu, tu mente te está contando. Porque hasta que no hagas consciente eso, no puedes hacer consciente tu riqueza. Porque todo eso no eres tú, todo eso no es verdad, todo eso no. Y ahí y, y tiene que pasar. O sea, es decir, ay, no, hay oportunidades. Sí, las hay, ¿vale? Pero las creamos primero dentro, las creamos nosotros. Entonces, yo creo que una persona que, joder, está pasando por un mal momento, y dices, ay, tienes que ver la oportunidad, pues no es el momento de decírselo, porque decir, venga ya, hombre, claro, qué fácil, por... es que es normal, sí. pues, vale, toca a fondo, o sea, eh, entra en tal, en el victimismo, lo que, eso, pero, jo, observa, dale un S a tu mente de observarte, de no, de no tal y darte cuenta de, uh, ¿sabes? Y ahí, uh -huh. porque de ahí además el mundo, o sea, el equilibrio siempre va a venir, tú, tú ni vas a estar siempre aquí ni aquí, entonces va a haber un momento en el que cuando, es como cuando lloras y tal, te desahogas pero luego vas otra vez, o sea, la energía siempre va a ir, a, o sea, uh -huh. siempre va a tratar de equilibrar, entonces. Cuando ya vaya a equilibrar, es verlo como, madre mía, cómo yo he podido pensar esto y tal. Porque hasta que eso no se haga consciente, eh, no puedes hacer consciente tu riqueza. Y la gran oportunidad es hacerte consciente de tu riqueza, que muchas veces ni te has, ni te has hecho consciente, ni te has podido valorar tu marca, ni has podido valorar todo eso que tú realmente eh, eres. O sea, pero claro, eso viene después, después de... De, de, de tomar conciencia de, de, de, de la mente. Y ahí es cuando ya desde dentro tú eres capaz de ver la luz y entonces cuando ya ves la luz, y decir, pues no es para tanto, ¿no? Si, si, y es que no lo es, todo el mundo cuenta otro trabajo, total pero tienes que, que crearlo desde, desde la riqueza, tuya, desde tu desde tus valores, desde tus talentos, desde desde la, la vibración más alta, porque así llegará una oportunidad acorde a eso, ¿no? Muy bien. Sí. Tú en tu trabajo también asesoras así a las personas, ¿no? Quiero decir que supongo que te habrás encontrado con personas que vendrán un poco desanimadas sin saber muy bien lo que quieren y a lo mejor tú también en ese sentido les les ayudas, ¿no? Bueno, es una cosa que al final yo hago Incluso no solo en el trabajo, es como que desde siempre eh, me ha encantado gracias. escuchar como la, la, lo, que le, lo que le hace tilina a la gente, ¿no? lo, que le, lo que le hacen los ojos brillar, lo que o sea, escuchar eso y que se escuchen, porque en el fondo yo solo soy una, alguien que está ahí, pero lo importante es esa persona que no ha hecho ese ejercicio y, y que gracias a que tiene esta otra persona enfrente, que le parece como decir, mira, esta persona, oye me da confianza y parece que le interesa a tal, pero en realidad esa persona es verse diciendo, o sea, sacar esa, esa, esa ilusión, ¿no? De decir, ay, a mí lo que me gusta el día es esto. Ojo, es verdad, yo hago esto de siempre, pues no me... Darle, darse ese valor, ¿no? Darse ese valor con, con una serie de preguntas. Esa persona tiene que parar y es curioso cómo, cómo no paramos a darnos cuenta de, de, de eso, de, de lo que somos. y y, y a darnos ese valor y entonces es básicamente es eso es para si y esa persona se va dando cuenta eh, hasta de lo que le gustaba de niño el sentido que tiene el sentido que tiene que a veces pues deje cosas y empecé otras y no es malo o que todo lo que haces en la vida tiene un valor que las personas con las que estás tienen un valor que si eres una persona que te gusta estar sola pues también y que a todo eso darle un sentido uh -huh. Y, pues, porque lo tiene. Sí, sí, sí, No, pues aconsejo a todo el mundo que, que quieran emprender, que vayan a ti, porque además les haces un trabajo terapéutico realmente, ¿no? Y ayuda mucho. Realmente, ayuda es, mucho. Más, es, es más eso, porque lo importante, no, para mí es que esa persona se vaya me, mejor que ha llegado, ¿no? Uh -huh. Pero es que eso me pasa si tengo ahora mismo esta charla contigo, como sabes. Porque al final luego todo lo va a hacer la persona, en realidad si nosotros no hacemos, somos, somos ese esa, esa, esa acompañante, somos es, eso que está en ese momento de su vida y es esa energía, ¿no? Y ya está, que, que, que, que nada más, que es eso. Y que bueno, que al final yo lo disfruto como el que disfruta cantando o tocando un instrumento o sabes, cada uno o, o tú con el tema de la educación consciente, porque para ti es lo más y porque es como que te has tenido que trabajar tanto y cambiar tantas creencias y todo, que es decir Jope, esto es lo que me da sentido a mi vida no Exacto, sí, sí, sí uh -huh. Bueno, pues nada te agradezco mucho tu intervención hoy también que Gracias. Y bueno te agradezco que siempre estás Dispuesta y realmente ayuda, ¿no? También, porque bueno, tus mensajes, pues son mensajes que, que ayudan también a las personas, me ayudan a mí, ¿no? Pero también a las personas. Así que bueno, espero que este vídeo pues, lo vea a muchas personas, les pueda ayudar. Y bueno, quedamos para otra charla, porque a mí ya estás a hablar contigo y todo lo que Genial. nos aportas. Que hay a quien tiene que llegar y es perfecto. Pues nada, familia, nos vemos en otro vídeo y que tengáis un excelente día. Adiós. Pues igualmente, muchísimas gracias. Vida, la vida consciente. Gracias. Adiós. Adiós.